Cansado de esperar hasta la 1 de la madrugada para poder jugar bien tu Ranked. Cansado de las constantes actualizaciones para cambiar una matica. De que aparezca un tipo que te diga hoy no te toca ganar pap, y fedee toda la partida. Cansado de caer en esa línea roja de perdición creada por un algoritmo que te lleva a punto de pensar la combinación de teclas prohibidas. Cada día somos más los cubanos que perdemos el control gracias a los constantes lags patrocinados por la que no debe ser nombrada. Sintiéndote mal y cada 30 de MMR que pierdas es como si te arrancaran un pedazo de tu alma. Cansado de que ganes la línea easy cuando poses la mirada en tu carro y sea más inofensivo que un bebé recién nacido Pobre cosita fe Sin importar cuántos firewall, bloqueos y limiter uses Tu paquete se vaya más rápido que el suspiro de tu ex en primavera Agregando ahora papones que nadie sabe cuándo llegaron Ni cuándo se irán Cansado de crear contenido de calidad y que no crezcas en suscriptores ¿Ah no? ¿Solo yo? Todo eso y mucho más en... Cubanos en Steam No te lo pierdas este verano estreno